Que salga nomás si va a reventar Va a reventar Ahí va, ahí va a ser, va a sobrepasar Aquellos autos tienen que salir Va a ir hacia allá, va a ir encima eso tiene que desaparecer Se está yendo, chicas a a la cocina A la cocina, anda Rápido No, uh, dejámos de ver. Se ha ido todo. el Dejen el auto, puta madre. ¡Deja el auto! ¡Salgan! ¡Deja el auto! ¡Salgan! ¡Salgan! Igual que vayan en la parte de arriba. No, va a seguir, va a seguir, se va a encunetar recién allá. Que salgan de ahí. I'm gonna go back abajo! por favor avísenos, hemos tratado de escuchar prensa y demás y se, se habla mucho, solo hay videos de las, de las tragedias, no tenemos mucha información real, sabemos que el teleférico ha anunciado que su infraestructura no ha sido dañada, eso es bueno porque sería una catástrofe de magnitud mayor, realmente sería catastrófico, mil disculpas la improvisación, Estamos consternados con esta desgracia. Este es, no, no se ve todos los días. Esta es la magnitud del soportar. Vamos a empezar el retorno. Por tema tráfico, estamos volando desde la piscina olímpica. Me voy a elevar para evitar cualquier tema con los teleféricos mientras retorno podemos ir abriendo la toma y ver la magnitud de la imagen Vamos a cambiar batería. En tres minutos volvemos. De todas maneras, esto ya está grabado. Si algún medio de comunicación quiere estas imágenes, adicenos. la tenemos en alta resolución. Vamos a compartirlas. Ahí estamos viendo la zona de San Jorge, donde termina la los puentes trillizos, bastante gente donde empieza la Cantutani les repito, estamos transmitiendo en vivo estamos retornando al punto de partida que es en alto Brages, en la piscina olímpica, cambiamos de batería y retornamos, vamos a hacer el vivo hasta lo último retornamos en tres minutos como su vinilo.